Yo <risa> creo <risa> que se ha atropetado Sí, ay. Ah, sí la calaboso Sí, bueno, con un de Eso está bien Por si acaso Por lo que podemos deducir Que los juguetes me Y hacen popo Y hacen popo <risa> <risa> Anyone hear us? Hello? Hello? <laughs> well, lucky for us. You're not the engineer in the family. Do you mind? What are you doing? I built that. Yeah, I can see that. The toilet has no pipes. <laughs> yeah? It's a toy castle. The toys don't go to the bathroom. I'm not an engineer the <risa> Ay, no cabe <risa> no sé se, queda se queda atascadito el mismo Uh, se viene Se viene rollo ¿Laberinto? Sí, seguro Ah Uh, uh, over here, quick, come on. Por dios, que nos den espadas, escudos y cosas así. <ríe> oh. Ahí va, tú. Ay, vas a ser tú. Oh. Ah, tengo un super espador. ¿Por What? qué hay tanto de eso? Oh wow, I orbs, me, I have pulled oh. <risa> <risa> <risa> <risa> I Sí said. soy. <risa> Pero como mola tanto la armadura tú. Sí, es. Está guapísimo. ¡Oh, mira! <tose> no, la, no, la, no, no, ¡La vista no. es muy rollo diablo, no! Sí, es una. ¡Hola, oh, hola! Oh, ¡Cómo el nuevo tú! ¡Hola, oh, hola! Oh, Vale, tienes, tienes clic izquierdo y clic derecho. Sí, Va, y el luego CD de las habilidades está abajo al de izquierda. Ya, ya, ya. El espacio que hace. ¡Oh! ¡Tengo un teleport! Vale. Ahí tú tienes una un carga. Mm. Es raro porque normalmente soy yo siempre el melee, pero bueno. <risa> Mentira. Bueno, a ver. Ya, depende. ¡Hola! ¿Eso qué es? El clic derecho. Oh, la E hace algo... Uf, ¿qué pasa? Un ¡Oh! filo de tormenta, qué guapo. Sí. A ver, déjame a ver qué tengo yo. De... Oh. oh. Un chorraso. Vale. Ah, ¿vale? Vale, vale, yo me pute de atrás. Vale. Uy. Se ha abierto por tu patata. No tenemos mejor. Ah, vale. Tú, tú, tú puedes pasar por ahí. Cuidado. ¡Oh! Sí, pero tengo que. Centrarte mm, ya. Pope. Okay. Eh, échate más para allá, rollo. Ponte aquí y. No, no, y hacia abajo. Ahora sí. O sea, ah, aquí pegada a la esquina y ves como para abajo. Ah, ahora sí. Ostras. Más, más pegada al borde. Ahora sí, ahora. vale. Es que deberían. Cuando salga el... La, la, ahora, eh, eso es Vale, uy, por aquí hay un... Ah, no, aquí es donde estábamos Ah, vale, sí, es verdad Vale, pues nada, a luchar Uy Qué fantasía, tío <ríe> Me da tanta me la pena, pobrecito Dame un sector por Vale. Vale Jesús mucho, mucho hielo, mijo Me he resfriado eh, Vale, salgo yo Vale, y en cuanto yo salga Tú tendrás que cruzar seguramente eh, Tienes que darle al botón amarillo ¿Vale? Ah, vale, vale eso, no. eso, Tres, dos, uno Y ya Carga Hola Vale Y ahora What? Pasa tú para acá con la carga Vale, sí ah, eso es Vale Vale, y ahora vuelve para acá otra vez con la carga es que está complicado ¿eh? es que de deberías poder apuntar a tu personaje con el ratón no puedes no, no, no te deja vale y ahora, ah bueno, sí, congela vale, vale, vale. ah, es que se derrite, tú corre, corre, vale, corre vale, vale. Uh, ¿tú quién eres? Mira. Adiós. <ríe> igual si me suicido no es buena idea. Uh. Uh. Uh. Encárgate tú. ¿Puedes cruzar por el otro mago? Ahora está dentro de... ¡Ay, me he caído! ¡Ay, ay, ay! Me he vuelto a caer, soy suena ¿Lo hemos tumbado? No ¡Ay! Ah, ahora o... sí. Vale. <risa> se han quedado estos dos mijos ahí. Bueno, sí, los ignoramos. No, nada, sí, sí, déjalos. Sí, A ah, ver, tengo. Sí. tengo. Pasa... ¿Voy? Yo no puedo atravesarlo. Eh, rompe la puerta. Vale. Hola. No. Voy. Vamos, vamos. ¡Uh! Oh, wow. oh, ¿Te puedo mover haciendo eso? Sí, claro. ¡Hala! Oh, yeah. <tose> ¿Y eso? Vale, no, espérate. Lo paso yo, lo paso yo. Espérate, espérate. Ah, vale, vale, vale. vale. Y sí. <risa> Muchas noches haciendo tu Vuelvo. ¿Eso es lo Eh, sí. Ah, me daba la sensación de que nos hacía daño. Pito. El, el escudero te me un montón ¿no? Vale. Opa. Dios, nada, tenemos llevamos daño. Tira. Sí. Oh, tiro. Vale. Aquí a la derecha. Por aquí? Eso es. No, es que a la izquierda hay otra. Sí, vamos si quieres a esa sala. Uh. Voy, no, pues aquí tampoco hay nada. Nada, no, porque no son muñecos en trenes. Eh. Nada, nada. Eh. Uala, ¿Cómo te veas? Estaba súper lejos. Eh. Vale, pues nada. Sí, Uy. No, no, no. Espera. Nada, nada, espera. Uy. Ay, claro, se lo estaba dado la establa, eh. <ríe> Sí, sí. Espérate, vamos a ir, vamos a ir por aquí. <ríe> ¡Ay, no! Ay. ¡Oh! ¡Ay! ¡Jope! Claro, que vale, si morimos... Que ir, hay que ir hacia... Hacia el lado del... Vale. Menudo mar de lava, tú. Ahora. Me da somanta de palos, mijo. Muy bien, sí, ¿eh? Vale. Es... Sí, vale. sí, va. Vale, vale, vale. Vale, vale nice. Yo. Cuidado. Uy. ¿Estás confundido? Sí, es que voy mirando tu personaje. No sé por qué. Dios, Dale. Vale. ¡Oh! No no, ¡No, no, no! ¿Qué es esto? La puerta, la puerta, la puerta. Ah, vale, vale, vale. Aquí, aquí, aquí, aquí. Oh, Corre. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. ¿No? Mierda. Sí, se queda para ahí. ¿Es que me muro. Vale, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Voy. Ha puesto a por aquí. Oh. Voy rompiendo. Vale, vale, vale. Qué mal rollo tú. Sí me está dando mucha. Oh. Qué susto, vale. Vamos a por Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. ay que había que romper los pilones primero. Sí, sí. Bueno, yo le estaba Fuck. rompiendo los pilones. Claro, yo no entendía. Conmigo. Yo el al muro. Yo el al muro. Vale, bueno, pues nada. No. Lo tenemos, lo tenemos. Me encanta, ¿Te tío, me está flipando esta fase. Vale. Sí, de esto si quieres pasamos. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! Vale, ahora a la puerta. Uh. Uh. Guay. Bien, bien, bien, bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. <risa> Todo correcto, señores. Es, seguramente será alguna es? referencia a algo. Seguramente. Ah, ah, al no, meme, ¿no? Sí, el de. Eh. El de. <risa> pues yo te diría que es al meme, al de, el personajillo este que se está ahogando. Sí, sí, sí. ¡Hola, hola! Cuidado. Dios, cuidado. El troll inmortal. El troll. Cuidado oh, piedras. No, no, no, no, no sufre daño, no sufre daño. Hay que enfocarlo aquí. Sí, no recibe daño, recibe daño. Hay que enfocarlo a los. <coughs> a los pilares, sí, cuidado. <coughs> tía, venga mi hijo, vente aquí, poco. uy no, uy okay. hey. oh. nah, pues a ti que recorrer la distancia no, no has fuerza, no has cogido no vale uy, voy wow. cuidado. <risa> Ah, este, este, este, aquí. vale, vale, vale, vale, ¡Uh! <risa> Esta es la última vale, vale, <ríe> Vaya, no me lo esperaba. No, yo tampoco. Ah, vale, no, ya la te carga y los martillos. A la muerte tú. El, sí, sí, sí, sí, el. Nice. <risa> Ahí enganchado. No. Sí, ¿Qué va a pasar con armadura? Ay. <ríe> Espero que la vida <ríe> real me diga. Que mi... En la vida real ya lo sé. <ríe> no porque aún no me has visto con la de placas. Sí, placas, no. ¿Oh, ¿Ves Vale, ok, la reina es la que se va a mover como loco. Pero hay que darle a.. Cuidado, sí. cuidado. Sí, sí, los tenemos que dar a ellos. Vale, eh, me encargo yo del. del rey. A él, los peones, cuidado. Donde. ¡Hola! Mucho caballo, Los caballos. Mucho caballo. El Night Scurpho. ¡Hola, Hemos perdido un montón de.. Qué buena, cielo! caballos, caballos, Ay, caballos, caballos. ¿La reina ya ha caído? Ah, no, no. No. No, si sí, es... van a la vez, eh. Ah, tienen vínculo de vida, vale. Sí. Uy, va, cuidado con el área. Vale, vale, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Está bien, está bien. Uh, caballos. Morí, no ah, mueras. Vale, vale. Vale, eso nice. es que vale. Está muy guapa esta fase de ajedrez, eh. Me ha mucho. Oh, yeah. You're right. <laughs> uh, <laughs> sí, sí. Oh, sí, lo recuerdo. <laughs> There you go. See? I know what I'm doing. <laughs> oh <oy>. La seguridad. <laughs> no There go magic mm. How are we gonna kill the elephant now? I don't know. It, wait a minute. That's right, I forgot I color coded them the opposite way around to fool intruders. What's worked, right? Es, realmente very muy inteligente, si piensas about eso. Yeah, sí, realmente inteligente. Hemos de fried. <laughs> Ay. ¡Oh, Yep. Es qué ¿La vamos a matar, en serio? ¡Qué do! Que es la Queen. ¿Cómo está? Hello, you don't need to bow. I'm Cutie the elephant, Rose's best friend. Nice. Do you want some cookies? Sí. I actually love cookies. Eh. <laughs> cookies. Let's just do this. You sound unhappy. You can tell me what's wrong. That's what friends are for. No, no, oh. nothing's wrong. It's great. Well, I can see you're not happy. but you need a hug. I gotta do. Huh. Cutie, what are you doing? Let's kill her. <gasps> kill me? Why do you want to kill me? Oh, no, no, no, no! we, do, we don't want to kill you. We just kind of have to. Uh, it's a little bit. <gasps> but I'm Cutie, the loving elephant. <laughs> you know. I love Rose, and Rose loves me. I don't want to die. I know, but we have no choice. I'm sorry. <tose> This is gonna be ugly. Menudo panorama <laughs> Ruta de escape por si no ¡Oh! ¡Elemao! Hey, Dios <laughs> oh, Me encanta oh, el de este Hola. Uy. ¡Oh! Oy. caído. Yes. Guess that's the way the cookie crumbles. <laughs> Cutie, we don't want to do this, but we have to. We have to make Uy. Rose cry. It's nothing personal. We just need to break this spell. Ah. Uh, no. Ah, no, hace falta saltar Solo con... Ah, se que Ah, vale, vale, vale Vale, Ah, no que que cabrón Ay, no lo... No, es que no va a ir donde esté no, la luz aquí la esperamos Ah, te hemos pillado ¡Uy! uy ¡Salta, salta! ¡Dios! Va súper lento ¡Ay, no! igual vuelve al sitio, no! ¡Aquí, aquí, aquí! Va súper lento Vale, hay que anticiparse un montón Uy, ahora por qué te vas por allí? Dale ya, dale ya, dale ya, dale ya. ¡Ay! ¡Uy! ¿Qué me estás contando? No. Uy, uy, uy, uy. no. Ahora, dale ya. ¡Ay! Nos hemos pasado. Es que es súper sensible la caja, tú. No, vete para abajo, vete para abajo. Uy. No, es que no puedes perseguirla. No, no, si tienes no trataba de perseguirla. Tienes que... No trataba si de yo... perseguirla, es que se pasa. No, es que ¿Para dónde va? Hay que anticiparse un montón. Vale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale. Ahora. ahora. Ay, uy. Uy, uy. Encima. No, le van a arrancar las orejas. No, Dios. Dale, dale, dale. Sí, estoy en ello, estoy en ello, pero. No, la patita. Va. Me parece muy turbio esto. Wey. Sí, un poquillo. No, o sea, no, no, me lo estoy pasando bien. No me está gustando esta parte. Está me parece, un me es que es parece muy duro, ¿no? Ay, me, me parece tanto. muy, muy turbio. ¡Oigo! Uy No te escapes no te capes Ay, No, no, no, no, no, no, quiero soltarla, no, no, no, no, no, no, no, Dale, dale. ¡Ah! la. ¡Ay! Joder, tú. sí, Sí, wasn't venga. trick. pero chica. Sí. ¡Joder, tío! ¿Cómo pulsas tan rápido tú? No sé. ¿Era necesario recrearse de, de esa manera? el castillo, ¿eh? Oh, no, cutie, pobre cutie. Oh, I'm sorry. I'm so sorry you hurt yourself. No. May, I think it's working. Oh. Yes. Yes, she's crying. Yes. yes! Come on! All right, we gotta get down there. Ah, uh, quick, ah... Uh, Before yes. she stops, this way. Come on. Oh my gosh. <laughs> oh my God. Keep it going, oh, sweetie. Oh, don't stop, darling. Come on, <laughs> let it go. Well, sweetie. Oh, that's right. Yeah. Oh. <laughs> <laughs> Woo. <laughs> Hold on. No, no sirve mucho, ¿eh? No. no No ¡Oh no! ¡Oh, ¡No! ¡No! ¡No! no, no, no, no, no. What's this? Hey, May. May. <laughs> Leave me alone. It's over. I think it's a letter from Rose. Listen. Dear mom and dad, I'm sorry that I did this to you. What? I know how to make everything good again. All you have to do is... I think this is it! This is the answer! Go on! How do we break the spell? All you have to do is... Oh! Ah! Not so fast! Hey! Give that back! <laughs> no! Right get me You're not ready for it! To earn this letter you must work together! You must fix your relationship! Da, da, da, da. No! You idiot! Thanks very much! You just ripped up our only ticket out of here! Yes, I did! Into four pieces! You put them together... You get the answer! Oh, you thick-headed book! <laughs> Time to dive deeper into your souls and collect the four letter pieces! Let's go! Woo. Hey, where are you going? Get, him. get the letter! Go. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. What? Okay, okay. This is abduction! No, this is Dr. <laughs> therapy! Yeah. For the roller coaster ride of your life! Give us. Bravo! <laughs> you refer to us instead of me! <laughs> You're a team now! No, we're not a team and we don't have time for this! Time? Good, man. That will be our first topic. Aha! Now, do you give each other enough time. Okay, you know what? We actually, we don't. Yeah, because she is never at home. Excuse me? I'm working for both of us. I can't be in two places at the same time, can I? Oh, unless you want me to clone myself. Clone your, oh please don't be ridiculous. <sighs> you think time is limitless. That's ridiculous. You have no sense of time. Aha, uh -huh. cloning. No <risa> sense of time. Inside. We're making progress already. Great. Get ready. Hey. Al pozo. Oh, y las mecánicas van a ser pronación y y. pasos en el tiempo. Plan para adelante y para atrás. Puede ser. Cien Wow. ¿Cómo mola el tótem de la puerta, tú? El puto lejero. What? Man, you wish you could clone yourself. Now you can. Mm. Hey, Cody, with no sense of time, you will now be able to control time. Oh, look at that. Hey, whoa. Oh. Ah okay. Is that me? Hmm? You and me. That's right! But as you can see, you're on parallel tracks, not connected to each other. You must follow these tracks and make them beat again. Remember that! If you succeed, you will be rewarded your first piece of a letter. Good luck! Woo! <laughs> <laughs> Está fatal, tú. Está fatal. Vale, pues nada, lo primero es. ¿Por El Vale. Vale. Hostia, el clon apenas se ve. ¡Ah! Eh. ¡Oh! Oh, vale, perdón. Puedes pasar tú también, ¿no? No, el clon. Oh, el clon. Usa tu clon. ¿Qué haces? ¿Para qué? ¿Para esto? Sí, no puedes. No. ¿Y ahora la otra? Que no, que no, que el clon no lo puedo mover, solo me puedo teleportar. Tengo que ser más rápido, espérate. Vale. Bye. No, es que pensé que tenías que usar tú el clon para... No, no, no, no. Ah. Vale. Pero es que ahora no puedo poner el clon. No, pero... Ah, ya, entendí Arroba Ostras, qué mecánica tú Vale Ahora Suelta y pásate al clon Uy, uh, lol Pues sí. Y puedes hacerlo Antes De O sea, en vez de cancelar Hacer directamente clic derecho Ahora. Ah, sí Vale pájaro más chungo. Vale, te puedes subir? Bueno, por dónde aquí Pues entiendo de por aquí. Vale. Sí. Cruza, eso te iba a decir, cruza por el otro lado. Uh, uy! Vale, y ahora ya no sé. Eh, el gancho. Es que no me acuerdo de cuál es el botón. Creo que era uno del ratón. Oh. ¿Mm? Mm, no me acuerdo. Vale, míralo, míralo. Mm. pe. Qué duro ha sido lo de la elefanta, ¿eh? Ah, el botón lateral. Sí, un poquito. Dale, dale al gancho. Voy, voy, voy. Vale. Vale, saltamos. Vale. Vale. <risa> ¡Lol! Vale, ¿Qué y ahora. Este? Luego. Entiendo que tiene que salir desde aquí, efectivamente. Vale. ¿Supes quizá? Pero lo que no sé no es muy bien a dónde nos lleva eso. Me dice que deje el clon, pero. ¿Te lo sugiera Igués? Sí, pero vale. no sé. Vente para acá, vente para acá. Espérate ¿Vale? un momento. Ahora, teleportate. Vale. Ah, y ahora tienes que volver. Ah, uh, qué lista es. ¿Vale? ¿Machacal? Uy, uh, que me caigo. <risa> <risa> vale. Vale, perfecto. Vale, ya han no avanzado. Salta por ahí. Vale, por se ahí. ahí. Y nosotros ahora la tenemos que ir. Por aquí, por aquí. Ah, vale. No he visto que Nada, que la barra está aplastado La figura del búho. Eh, ¿Y me levanto? Sí. Vale, colócate. ¿Ves dónde está apuntando mi cámara? En la cosita ¿Sí? esa. Súbete. Porque ahora vas a salir y disparar hacia otro lado, ¿eh? Vale. Okay. Ah, vale. eh, saltos laterales Entiendo Aquí tienes que hacer algo Tú Lol. A ver, vuelve ah, a ah, ah, ah. Ah. Vale Sí Vale Vale Ahora vuelve con <risa> Vale. Ahora. Vale. Vale, nice. Vale. ¡Qué potencia! ¿Y ahora? Por aquí. Ah. Cuidado que hay otro gancho, oh. Oh. Yes. Ah, No, uh. no, ah, no vale. ¿ves los botones de aquí? Sí, sí, me quedo yo en este. Me quedo en este, y ves tú, por eso, por eso, ves a los otros dos, de el tuyo y la copia. Vale. ¿Deja la copia ¿Ya? ahí? Sí, sí, ah, sí, sí, estamos, estamos. Salta al otro. Ahí estamos Uy, aquí estoy muy cerca, no me deja. Ah, vale. ¿Estás? Sí. Uy, desaparecieron. Uh. Son, son una pasada los totems, ¿eh? Wow. Dios. Guineas? <risa> <risa> ¿Londres? Guineas me gusta más. <risa> Qué pasada, ¿no? Nos hemos cargado una ciudad de... Sí. y ahora nos vamos a cargar otra. Oh, sí. Hey, Bueno... Es verdad. Nunca estás en casa. Do you really think I'm choosing to be away from home? I don't know. That's just what it's been like for a long time. Well, it's not my choice. What do you mean? If I lost my job, we'd lose everything. Okay. But when you're never around, no qué vuelta de tuerca le ha dado tú. Yeah. There they oh. them. Pues lo dejamos aquí. Lo dejamos aquí. Sí, son, es ya la hora. Ay. es que está muy interesante. Sí, pero. <risa> y, y el Michi está durmiendo. vale. Pues está, está bien. bien, pues lo vamos a cerrar aquí. Que me quedo? aquí A ver, doña, vente aquí, delante de la casa Voy, ¿dónde estás? Aquí, delante de la casita Bien cute tengo yeah. <ríe> apetes Eso Vale, pues nada, cerramos Lo de siempre seguimos en Twitter a los dos Que están por aquí en el chat Lo dejamos Ah, espérate, creo que en full no me lo va a entender. Exacto. Están ahí, nos seguís a los dos en Twitter, que normalmente, bueno, comentamos un poquito de todo, novedades en general, y, y bueno, decimos si abrimos taberna o no, y anunciamos de los nuevos vídeos de YouTube, que por cierto, suscribiros a nuestro canal de YouTube. ¿Has visto cómo la hilo? Madre mía, estoy chocada. Madre mía. Sí, que si no os perderéis las series que estamos subiendo. Estamos subiendo Total War Warhammer, uno, estamos acabando ya la campaña con los enanos, no le queda mucho, o no le debería quedar mucho. Luego, estamos haciendo una serie de Surviving Mars, hemos llevado la Taberna a Marte, que está muy guay. La verdad es que los juegos están muy muy chulos. Y nada, los domingos de Blood Bowl, todos los días tenemos todos los domingos tenemos partido de Blood Bowl. Y por último, los vídeos noticiarios que vayamos sacando, ya sea de juegos nuevos que nos interesan, o bueno, Blood Bowl que es un principal de los noticiarios. Y qué más? Se, viene, se vienen cositas, ¿no, Doña? Se vienen cositas. Sí. nada se, viene, no los se los vienen cositas, pero nos falta tiempo. No, es que es una puta, pero bueno, poco <ríe> a poco, poco a poco. Se hace, se hace lo que se puede. ¿Quién hay en directo? No sé. O sea, no, no hay, no hay. No hay nadie, no. No hay nadie es que es conocido viernes. chiquito en directo. Es que es viernes. Porque le podemos meter una raid, yo que sé, a Phobiac, pero Phobiac tiene un K y pico de personas. ¿sabes? Como... Igual, igual con siete personas no, no se nota ni, mucho. Ni, pero a lo mejor ni salta la alerta. Bueno, no pasa nada. <risa> Eso ha sido por hoy. esperamos que os haya gustado, que la hayáis pasado bien con nosotros. Yep. Y nos vemos en el próximo vídeo o por YouTube o por Twitter. Así que nada. Es seguro que es muy prontito. Yep. Ay, te me has quedado congelada riendo. Ay, no. Ya Es verdad <risa> Me meo Vale, ya Venga Nos vemos Adiós Adiós